Ahora sí, hola, hola, ositos, ¿Cómo estáis? Espero que bien, dirás. Hola, ¿otra vez? Eh, eh, ¿Voz en off? Sí, porque ya sabes tú que se graba por la calle cuando se, se hacen eventos y tal, música de copyright, etc. Total, que aquí estoy explicando... Total, no me salían las palabras El cartel de Fem San Andreu ¡Ay, Dios mío, que se acaba el trozo! Vale, venga, nos vamos para aquí Ahora estoy en la carpa, te estoy explicando Pues nada, básicamente lo de siempre, ¿no? Que en la carpa pone Fem San Andreu Y luego ponen el eslogan vecinos por el cambio Aquí me mato, casi Menos mal que se ha grabado ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿No te pases? No, vale, siguiente trozo, madre mía, esto va súper rápido eh... Aquí estoy explicando que hay mucha comida Y ya de paso, pues ¿Cómo no? Porque tenía hambre, no te voy a engañar. Y aquí estoy explicando que hay Bermud, la bebida y lo... Eso, eso es lo que me pasaría si me bebiese eso. Así que por eso no lo bebí y me cogí agua. Hay que ser sanos, ¿vale? Entonces aquí tenemos las bebidas Y luego voy a decir la marca porque no me pagan eh, Aquí dejo un tutorial De, de cómo guardar el agua sí, sí, Y tener las manos libres Lo metes en el bolsillo Consejos de sofís 20 Sigamos eh, Aquí tenemos, bueno, me estoy colocando el gorro Para ponerme más mona eh, Luego aquí tenemos la carpa Estoy explicando la otra zona De paso bebo agua porque tengo mucha sed Ay, Dios mío, y, y claro, de tanto hablar, pues lo que pasa, ¿no? Que luego la garganta se me queda seca y luego no puedo seguir hablando Ay, Dios mío, que se me acaba este trozo, se me va a acabar este trozo dentro de nada No sé qué estoy explicando aquí, la verdad, no sé, algo de globos eh, Luego, aquí, así, así, así, ahora es... Esto... Madre mía, de tanto hablar... Que me atragando eh, Total, aquí estoy explicando cómo se inflan los globos Porque lógicamente no los vas a hinchar con la boca ¿Sabes? Hay más de mil globos Cualquiera infla todo eso, ¿sabes? Entonces se utiliza ese aparato Que como ves se infla el globo Luego otra persona hace el nudo Es una cadena, ¿sabes? Como, la como las fábricas Entonces ahí estoy explicando que se hace el nudo Luego se le pone el plástico ese Que no sé lo que es Pero... Se supone que es como para que el nudo no se salga y poner el palo. Es lo que yo tengo entendido. No sé para qué sirve exactamente. No me pregunte, no soy experta en globos. Sigamos. Aquí estoy eh, buscando un palo. Había muchos. Y aquí literalmente estoy diciendo, ¿un palo? ¡Es un palo! Total, sigamos. Eh, voy a poner el palo. No cabe. Bueno, no es que no quepa, es que no podía, pero... Ahí tenemos nuestro globito Parezco It, la verdad Y bueno, espero que os haya gustado Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este